I need to respawn mm -hmm. Oh there they are, oh, there they are. There they are. Yeah, Okay. Okay. In the car. We gotta go the stairway to. I need the car! I need the car! I need the car! Where is that? Where is that? I need the car! Oh, it's over here! How is it? Are you still here? Mm -hmm. ¡Gracias! Wow. 14, 15. No. Pero te has pues, mirado la... ¿Dónde? Ah, pero es es no un no ¿Eh? he son ¿Ya? es un lápiz es que apuntado. Entonces se ha matado a 23 segundos. Más alto. Ahorita que encuentran. ¿Qué Ay, ¿Cuántos han Pero tienes 24 ¿Cuántos ¿Eh? ¿Cuántos tenía tenía Entonces se pero paso Pues no, pues Entonces nosotros ponemos Pero que estaba Ay, que morir yo sola. Ay, Ay, verga, me caigo. I'm Me estaba tratando de hacer tío. Madre. Es que yo apenas me di cuenta. mucho borroso romper todas las paredes, todo lo que va a pasar Gracias.